de un acontecimiento terrible, eh, tenemos el honor y eh, la, el, el privilegio de, de contar con uno de los académicos, con uno de los analistas, con uno de los pensadores eh, más lúcidos, más profundos y más originales de nuestro país. Cuando un tema eh, me interesa y me provoca alguna confusión, siempre pienso, que quiero saber qué dice Raúl Trejo del Arbre de esta materia, de este tema, y, y al leerlo eh, siempre, lo cual siempre hago con gran avidez porque estoy esperando sus columnas, sus libros menos frecuentes que sus columnas, eh, siempre encuentro orientación, materia de reflexión, es, es un autor que siempre está muy bien documentado, que siempre explica con razonamientos muy sólidos sus planteamientos y siempre hace gala de lucidez. Es un enemigo de los lugares comunes, es un enemigo de esta manía de hablar por inercia, de hablar por hablar, de dejarse llevar eh, por la corriente de moda o por la corriente mayoritaria. Entonces, cuando pensé que sería muy oportuno que exactamente en esta fecha se hablara sobre el movimiento de 1968, tuve en mente diversas opciones y al… Al hacerme un análisis eh, de quién sería el más idóneo, no tuve duda de que el más idóneo sería el doctor Raúl Trejo del Arbre. Como no quiero quitarle más tiempo en su exposición, que todos esperamos seguramente con avidez, no no voy a leer su currículum que, que ustedes pueden ver en el programa de mano que se les ha, que se les ha repartido, pero quiero una vez más eh, decir que para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, para mí en lo personal es es una gran alegría, es un honor, es un privilegio contar hoy con la participación del doctor Raúl Trejo del Arbre. Gracias, doctor La Barrera. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de seguir, no sé si está el compañero que me ayudó a cargar la presentación aquí. Gracias. Si le por favor, porque tengo un pequeño problema técnico. Eh, cuando el doctor La Barrera me hizo favor de invitarme a esta conversación, con mi tradicional irresponsabilidad le dije que sí. Tengo mucho que. Gracias. Quisiera haber otra. ¿E Eso es lo que quiero que me den. No vaya a traer. Sí, es una de las que tiene interesante. Había otra apuesta. Lo que no encuentro es el curso. ¿Le, ¿le hablamos a Octavio? Sí, sí, sí, sí. ¿O? Usted puede ir más. Igual voy comenzando. Muchas gracias. Es un problema informático porque yo traigo varias versiones del mismo programa y hay que poner la que sea más compatible con el software que hay en esta máquina. Bueno, eh, les decía que le he agradecido mucho a Luis de la Barrera la atención de imitarme este asunto, del cual me causa mucho entusiasmo, pero también cierto conflicto conversar con ustedes. El 68 es parte de la biografía de muchos de nosotros, es parte de una experiencia que hemos vivido, aunque no hubiéramos estado desfilando en las marchas de aquel movimiento, es parte del contexto con el que hemos crecido y a partir del cual hemos querido entender a, a México. Permítanme. De tal suerte que el 68 es parte de la historia del país, es parte de nuestras biografías y es, una, es un episodio que ha sido narrado de muchas maneras, acudiendo sobre todo a la épica y a la tragedia del movimiento. Todos sabemos cómo acabó el 68, pero pocas veces se repara en lo que ocurrió en el transcurso de los meses, gracias, que precedieron a aquella fecha fatídica que todos recordamos en esta ocasión. Gracias. Voy a conversar con ustedes en cuatro apartados. En primer lugar voy a tratar de hacer una brevísima descripción de la fase más trágica, que es lo más conocido. Luego voy a insistir en que el 68 fue, aparte de muchas cosas, una fiesta, una fiesta y un momento de renovación cultural. Voy a hacer alguna referencia sobre su significado y sobre lo que nos deja este movimiento. Ya sabemos en qué acabó. Hace 50 años estaba ocurriendo un asesinato colectivo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlaterolco. Eh, desde los diarios del día siguiente, y aquí afuera hay una exposición de algunos de ellos, era evidente, aunque la prensa entonces no informaba con detalle qué había ocurrido, que el país estaba ante una represión brutal, e insisto en el término que vale la pena subrayar, una represión que ha sido calificada de muchas maneras, que, pero que solo fue resultado de la intolerancia gubernamental, porque era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 los estudiantes tenían tantas ganas de llegar a un acuerdo con el gobierno que en vez de una manifestación como lo habían anunciado, lo que hacen es un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y exactamente hace 50 años a estas horas poquito más, quizá a las 6 de la tarde con 10 minutos esto varía según los recuerdos de cada quien, como es bien sabido, el mitin se estaba desarrollando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 Obras como las que si se alcanza a ver, sí, el que no ve soy yo aquí, las que se, se empiezan a, a a presentar en teatro de distintas zonas de la Ciudad de México, eh, El Rey se muere de Ionesco, Eugene Ionesco, este dramaturgo famosísimo, vino a México, estuvo presente en el estreno de esta obra en el teatro eh, Jiménez Rueda, eh, fue todo un acontecimiento, eh, había una obra de Beltol Brecht el alma buena de Sichuan, el mayor general hablará de Teogonía, una obra de eh, que dijo eh, José Estrada, que luego sería director de cine muy conocido, el día del juicio de Rafael Solana, que era un dramaturgo más conservador, Hello Dolly, que poca gente sabe que es una obra de Thornton Wilder, ahora le están poniendo justamente con otro elenco completamente diferente, Los Zorros de Lilian Hellman, que era una autora muy ligada a a los escritores perseguidos por el macartismo, pocos antes en Estados Unidos, incluso cosas tan hoy curiosas, como Marat Sade, que es una obra de Peter Weiss, eh, una obra que habla de la libertad, eh, inspirada en la historia francesa, protagonizada por Angélica María, a la que luego conocimos como cantante, hoy la conocen como abuelita, esta que es, la, la foto es Angélica María, vestida de...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 Algunas de esas películas se exhibieron antes en la Ciudad de México. Películas como La hora del lobo del surco Ilmar Berman, eh, Verano Caprichoso del director checo Yiri Menzel, Te Amo, Te Amo de francés Alan Resné Bonnie and Clyde, que es sensacional, de Arthur Penn, de dos de una pareja de bandidos justiciero, bueno, de bandidos estadounidenses con Faye Paz Patsy, mi amor, que era, hubo, hubo, hubo tres películas mexicanas en esa reseña. Patsy, mi amor, con Ofelia Medina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 melodías más escuchadas que publicaban algunas revistas, un colega de la, de la Universidad de la, de la Ciudad de México, que se llama Fernando Mejía Barquera, compiló el Hit Parade del 68. Los jóvenes, cuando escuchaban música en inglés en México, escuchaban cosas como las siguientes, Hey Jude de los Beatles, eh, People Got to Be Free de los Rascals, Sunshine of Your Love y White Room del de Grupo Cream, Mrs. Robinson, que, luego sería, ...que fue el tema de una película con Dustin Hoffman... ...esta canción sensacional de Simon Agarfunkel... Eh, ...Hello, I Love You de los Doors... ...Dance to the Music de Sly y la Familia Stone... ...Born to be Wild con el Stephen Wolf... Eh, ...aquellos fueron los días... dos Were, Were the Days de Mary Hopkins... ...una muchacha británica... Eh, ...en fin, oían a los Rolling Stones... ...oían a Eric Borden y los Animales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 o la gran mayoría de la, de la televisión aún no era color, estaba empezando eh, apenas esa transición, y era un programa, un programa muy curioso porque mientras tocaban muy serios y con corbata de moño los músicos, hay unas muchachas que se subían en unas tarimas o en unas jaulas, pero no encontré fotos de las muchachas en jaulas para atravesar a ustedes y se contoneaban de manera muy cicalíptica, Entre lo que había en 68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 luego se publica en partes, en la revista Siempre, pero la edición definitiva es esta, que tiene su portada esta foto mítica y famosísima de un fotógrafo llamado Corda, eh, Alberto Corda, que le tomó en Cuba después de la, de, de la, del triunfo de la Revolución, del diario del Che Guevara que en México edita siglo XXI en nuestro país, la primera edición tenía 10.000 ejemplares, Hoy un libro que dice 3.000 ya es una cosa eh, llamativa. Cada vez se Diez 10.000 ejemplares, se editó en el siglo XXI y costaba 30 pesos cada ejemplar. Aquel año, entre muchos otros, se editan libros, editoriales de como el oficio de, Escr de escritor, que era una colección de entrevistas con escritores internacionales, eh, Faulkner, Hemingway, Dos Pasos, Serra Pound, Henry Miller, etc. Eh, y se edita un libro importantísimo en la literatura latinoamericana, difícil de leer, paradísimo, Paradiso, de José Lezama Lima, cuya edición fue cuidada por dos muchachos, uno se llamaba Julio Cortázar y el otro se llamaba Carlos Monsiváis, son los editores de esta versión de Paradiso. Había muchos editoriales que habían surgido en nuestro tiempo, era un editorial de temas económicos y sociales, publicaba libros,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 ...junto con Gazapo de Gustavo Sáenz... ...fueron los dos libros que inauguraron... ...la oleada de escritores mexicanos... ...con nuevos temas... ...que rompen con tradición... ...de la literatura mexicana de la Revolución... ...se publica Inventando Cuestionio, ...que son pequeños cuentos de José Agustín... ...la poesía completa hasta entonces... ...de Fraín Huerta en un librito importantísimo... ...que es su, su compilación... En, ...y aparte... Eh, ...un libro de Marco Antonio de Montes de Oca... ...otro de Salvador Elizondo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 Benítez, y lo publicó, y hay que reconocerlo, el director de la revista Siempre, José Páez Yergo, en una época de clarísima y alevosa persecución en contra de la prensa. Lo que no hicieron en ese número de Siempre, del suplemento, fue publicar fotografía de movimiento estudiantil. Publican esta foto de una representación artística de un ballet, no sé cuál era, como una alegoría, porque no podían publicar fotos de los muchachos muertos o de los heridos o de las víctimas de la represión. En siempre aparecen a la siguiente semana, y con eso se dejan de ocupar del tema estudiantil, este poema de Octavio Paz, que fue muy célebre porque lo mandó Paz cuando no renunció, cuando es destituido como embajador en la India, él había protestado por la represión en Tlaterolco, y escribe este poema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 Este titular del Heraldo de México, que era un periódico muy de derechas, representa un estado de ánimo muy extendido en la sociedad. Cuando los acababan de reprimir, en vez de decir, el ejército golpea, hoy tantos muertos, una cosa más eh, descriptiva, el encabezado de un periódico de la Ciudad de México dice, energía contra los alborotadores. Así se les estificaba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 Ayer en un suplemento, justo ayer en el diario La Crónica, Gerardo Estrada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y que era miembro del Consejo Nacional de Huelga, Gerardo redactó con otro dirigente más, Roberto Escudero, el último documento del 68, ya en diciembre, el Manifesto 2 de octubre. Gerardo dice, con le pregunta bueno, ¿y qué? ¿Y qué te duele del 68? Dice lo que nos dolió, nos dolió el 2 de octubre, claro,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 no los logró en 68. No se puede decir que los sindicatos democráticos de los años 70, que la reforma política de 76, que la limpieza y confiabilidad electoral ya en los años 90 y en este siglo que hemos tenido, se deben al movimiento estudiantil. El movimiento influyó, su herencia ha sido otra, quizá más un espíritu que cambios específicos. Posiblemente estos cambios hubieran ocurrido de todos modos, no lo sabemos,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 y terminaba este hermoso y valiente texto de José Alvarado, que años atrás había sido rector en la Universidad de Nuevo León, era escritor y cronista, entre otras publicaciones en la revista siempre, terminaba diciendo lo siguiente, no son ciertamente páginas de gloria las cefitas esa noche, pero no podrán ser olvidadas, nunca por quienes jóvenes hoy harán mañana la crónica de estos días nefastos. Entonces tal vez...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 en el breve lapso de, de lo que dura esta conferencia, eh, hemos escuchado no solamente un panorama muy muy completo, sino un análisis muy lúcido, cómo corresponde siempre, como se lo decía al principio en la presentación de, de Raúl, a, a las características de gran pensador de, de Raúl. Es el, es el relato de los hechos que es el análisis, eh, como en todos los que él hace, siempre siempre se aprende y siempre es inevitable que uno se vea sumido en, en reflexiones profundas. Raúl, ¿quieres contar algunas preguntas? Lo que tú quieras. Gracias. Bueno, las voy leyendo y comentando. ¿Qué entra Es cierto de que los escaladores de los estudiantes los llevaron al campo militar número uno. Es cierto al parecer no tantos, como decía se decía en aquel momento, los recuentos que hay a partir de los cadáveres localizados, pero también de listas de personas que nunca aparecieron. Llevaron gente muerta y gente que, que estuvo en prisión. Hay relatos muy muy patéticos de dirigentes de entonces, como Luis González de Alba, que ya mencioné, como Gilberto Guadalajara Niebra, que en distintos libros narran cómo fueron llevados al campo militar,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 con el rescate de archivos y muchos documentos, las jornadas de hace 50 años. Son las preguntas que, que tengo. Gracias. Raúl, muchas gracias. Eh, gracias. Lo, lo, espero maña, lo esperamos mañana en la, en la conferencia cuando las mujeres trabajan de, de la doctora Cristina Herrera. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, gracias por venir.